Tienes que dar vuelta a esto. Ahí está el movimiento más rápido. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sebastián. El día de hoy, como podrán ver en la imagen y en el título del video, hoy esto que suena. Eh, vamos. Ah, por eso es que suena. Uh, entendí. Como pudieron ver en el título del video, hoy día vamos a hacer un review de las cuatro Army Bomb que existen hasta el día de hoy. Estamos en... ¿Dónde estamos? En abril del 2020. Vamos a hacer un pequeño review de todo esto, vamos a ver cómo son, vamos a ver las características de cada una de ellas, vamos a ver cómo han ido evolucionando en el tiempo. Y vamos a ver un poco también cuál es su utilidad, por si es que alguien todavía no sabe lo que es. Bueno, aquí se lo vamos a explicar todo. Antes de comenzar el video, quiero recordarles que vayan al botón de suscribirse acá abajo y puedan suscribirse para que seamos cada vez más. Y también activen la campana para que les llegue esa notificación que casi nadie le llega cuando subo un video. También les quiero contar de que voy a abrir un Patreon, que son estas cosas donde la gente puede hacer una donación voluntaria, si es que quieren, si es que no quieren, está bien. Como que igual necesito cambiar la cámara porque ya ustedes ven que el color está muy mal, pésimo, y bueno, esta cámara debe tener como unos 5 años, así que creo que me vendría muy bien comprar otra cámara así que solamente si pueden les dejo acá abajo mi patrón ya vamos a comenzar con el video que estoy muy ansioso por mostrarles todas las cositas que tengo acá, el primer review que vamos a hacer va a ser de la primera army bomb que salió eh, para estar disponible en el mercado, esta army bomb para mí es muy muy preciada porque obviamente es la primera army bomb que yo tuve eh, recuerdo que me la regalaron para el de red bullet en chile, ahí comenzó todo para mí esta army bomb realmente la tesoro mucho eh, se las voy a mostrar a continuación. Si se fijan acá detalladamente, sale el logo de Army, el también el logo que es uh, muy antiguo. Y si la damos vuelta, vamos a ver el logo antiguo también de BTS, porque sabemos que el logo eh, cambió con el tiempo. Esta Army bomb corresponde al año 2015 y fue lanzada el 24 de abril. Y también, obviamente, eh, viene dentro de todo lo que es la promoción y la gira mundial que van a tener los chicos en esa época este army bomb también trae un strap estos straps son las cositas que se cuelgan acá como para que tú en el fondo hagas esto y cuando estés en el concierto obviamente estés haciendo los panchan y agitando tu army bomb eh, para que no se te caiga me ha pasado de que he estado así como muy emocionado y el army bomb así como que pss, mic drop pero no se cae, no se rompe A mí se me perdió la cosita que va acá arriba Acá arriba va como un, una tapita roja como una, Es como una especie de antenita roja Y esa antenita roja eh, me, me di cuenta que las vendían aparte Porque a mucha gente le pasó de que esta antenita se les caía Se, le, se les rompía Bueno, a mí ya se me rompió como pueden ver Vendían la cosita de repuesto en el fondo eh, Ahora la voy a prender para que la puedan ver Ahí está, un, dos, tres La prendemos Podemos ver que la primera como ritmo sincronía Es un palpito pulsación eh, un poco lenta luego voy a apretar el botón nuevamente bueno, dicho sea paso, el botón está acá abajo y la voy a volver a apretar para ver lo que pasa y se apaga, luego si sí la apago se apaga, obviamente, <risa> y luego si sí la prendo comienza a estar solamente en un solo nivel entonces eso es lo que quiero que vean un poco que es palpiteo lento se apaga, palpiteo rápido se apaga palpiteo, no palpiteo <risa> y luego eh, se apaga nuevamente y luego palpiteo lento nuevamente, así que eso es básicamente los niveles que tiene la primera army bomb, ahora les voy a mostrar esto, esto es una tecnología así que es como loco fantasía esto para ponerle las pilas, porque esto obviamente opera con pilas entonces para ponerle las pilas tú tienes que dar vuelta a esto y de esas, o sea, no deshacerse, pero sacar la parte esta que es como el, el, la cabeza del Army Bob en el fondo la vamos a dejar aquí un, a un lado y ahora quiero que vean acá porque este es un sistema muy entretenido que tú le haces así y sale esto esta es como la especie, acá adentro va la batería, entonces aquí, tú si te fijas eso es lo que le da la luz al Army Bob. entonces aquí está el botoncito para apretarlo y eh, esto obviamente para sacarlo se tiene que abrir un componente que está acá y luego acá adentro, en esta especie de cositas de acá, se ponen las pilas. Entonces vamos a volver a cerrarla, eh, y vamos a volver, a volver a cerrarla, y ahí quedaría nuestra primera army bomb. En el año 2017 se anuncia el famoso, aclamado y para mí favorito, The Wings Tour. Este The Wings Tour fue un tour que obviamente tuvo una característica de ser también una gira mundial donde muchos países pudieron disfrutar de este gran concierto y Chile no fue la excepción y aquí es donde aparece la Army Bomb número 2 la Army Bomb número 2 si la comparamos con la Army Bomb número 1 uno, tiene unos diseños eh, de color plateado, ni siquiera sé si el plateado es un color pero digamos que sí muy elegantes muy bonitos sticker que eh, no viene en el Army Bomb, yo se lo puse eh, son estos stickers opcionales hay muchas de estas cosas que se venden el día de hoy como que es como para enchular la Army Bomb Es como, enchula tu Army Bomb eh, como personalizada Y lo encuentro muy genial El logo también estaba eh, siendo el logo antiguo de BTS Ahí está el logo de BTS Y si lo damos vuelta, ahí lo damos vuelta y está el logo de Army Esta Army Bomb también vamos a hacer la prueba ahora Y la vamos a encender Primero... No prende ¡Ajaja! No, sí prende Mire, les voy a mostrar esto es muy genial, porque eh, para prenderla tiene solo un botón, entonces tenemos que mantenerlo apresionado. ¿Escucharon el sonido? Es muy genial, porque como que vibra. De hecho, lo voy a poner cerca como del micrófono para que lo puedan escuchar con mejor claridad. Llevo siendo un youtuber básico de hace ya dos años y todavía no aprendo dónde está el micrófono de esta cámara, porque claramente no tengo un micrófono alternativo. Entonces ahora la vamos a prender. Ahora para cambiarle los niveles de Star Bomb, lo que tenemos que hacer es presionar nuevamente el botón y el botón, ahí un tiempo ya vemos un palpiteo, Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Nuevamente apretamos el botón, viene un palpiteo mucho más rápido. Nuevamente apretamos el botón y viene un parpadeo así, pero ya incontrolable, así onda, tut tut tut tut y después eh, se queda quieta, así como, no, no, mentira, no se queda quieta, se queda aquí, boom, boom, este, yo, yo diría que este es como el movimiento para llorar, este es como el, aquí se llora, luego tiene la normal, este es mi bomb, tiene la característica, recuerdo, recuerdo en esa época que todavía no existía la aplicación ni nada de esas cosas como para poder sincronizar, eh, según tu ubicación, entonces lo que yo supuse que hizo en ese instante, que fue en el Bochock Skydome, que lo que pudieron ver en el concierto de Wingswood, era un estadio que también estaba dividido en primera, segunda y tercera planta. Entonces lo que hacían era que ponían como unos, no, no sé si satélite, antena, etcétera, pero como que demarcaban todo el primer piso y ese sector tenía X color. Luego el segundo piso, otro color y el tercer piso, otro color. Entonces, como que dependiendo de donde tú estabas, donde estaba posicionada la Army Bomb en el fondo, es el color o, la, o el tipo de ritmo que se llevaba. Esta Army al Igual que el anterior, también usa pilas Las pilas que usa es triple A, todas usan pila triple a. Y para poner las pilas, uno tiene que abrir la Army Bomb desde la parte de abajo Y sacar este elemento de acá Que es un elemento universal de ahora en adelante para todas las Armibomb Porque todas las Armibomb van a tener el mismo, eh, no sé cómo decirlo, como pilero donde se ponen las pilas Tres pilas triple A Un Army Bomb puede durar en promedio un concierto y medio Pero yo diría que siempre hay que contemplar un set de pilas para cada concierto Porque me ha pasado de que he estado en la última parte de otro concierto Por ejemplo, he ido un día a un concierto y al siguiente día me dura la batería Pero ya terminando el, el concierto el segundo día, las baterías comienzan a bajar Así que mejor siempre llevar un par de pilas por día eh, Esta Army Bomb suena mucho Porque al igual que la otra, que la primera que les mostré, que aquí... Arriba tiene una cosita roja. Esta también la debería tener, pero yo no sé qué pasó, pero esa cosa roja se fue hacia abajo y ahora está condensada acá abajo en el... ¿Cómo se llama? Está ahí, si la ven, ahí está. La Army Bomb número 2 es un poquitito más Pequeña que el Army Bomb número 1. todas las Army Bomb en Corea siempre cuestan lo mismo, si no mal me equivoco. Siempre cuestan 30.000 won, que son 30 dólares, siempre aproximando, obviamente. Ay, ah, no les mostré, pero la 2 también tiene un strap y también está con el logo de BTS antiguo ahora vamos a hacer el review de la ARMY BOMB número 3 la ARMY BOMB número 3 salió en el 2018 y salió para el primer concierto en Seúl de eh, la gira del Love Yourself eso fue en julio si no me equivoco esta ARMY BOMB eh, es un poquitito más Pequeña diría yo, que la 2 La diferencia es que no tiene eh, Como diseño dorado Plateado, o el tónico con los colores Dios mío santo, y tampoco acá abajo En como en la, como en la que agarra la, la, la que agarra La luz del lightstick en el fondo eh, Tampoco es dorado O sea, tampoco es plateado como eh, es En el caso del Army Bomb número 2 Arriba también es exactamente Lo mismo, esta no la tiene pero es Ese puntito rojo que es como una antenita eh, también va encima de la army bomb Yo le puse este sticker aquí de Jungkook como para adornarla, como para personalizar, personalizarla en el fondo y lo que esta army bomb sí me gusta mucho que tiene que se los voy a mostrar ahora que la voy a aprender si se fijan adentro tiene el escudo tiene el emblema nuevo de BTS, que es como eh, estas cositas que se dan cuenta significa mí, pero oh, si es así, significa eh, BTS. Este emblema que está adentro es muy bonito, debo decir que le da un caché demasiado bacán al, al en sí. A continuación les voy a mostrar cuáles son los ritmos para que también los puedan ver. Vamos a ir con el botón, el botón está acá y vamos a ir. Uno, número dos, palpiteo un poco más rápido, palpiteo tres, vuélvete loco, desesperadio, verdad ¡Ah! Fue eh, como lento. Esta Army Bomb sí tiene una diferencia a diferencia de la 2. Y la diferencia técnica que va a ser entre una y la otra es que la Army Bomb 2 eh, solamente se sincronizaba dependiendo de lo que quisiera como el manager de la, del concierto. Como que había unas máquinas especiales que operaban la Army Bomb desde... Eh, desde otro lugar. Pero la Army Bomb número 3 tiene la característica de que tú en la aplicación de la Army Bomb, tú ingresas el sector exacto donde tú vas a estar, el asiento exacto en el que tú vas a estar y tu Army Bomb va a ser sincronizada a través del Bluetooth de tu celular y tú le vas a poder indicar a la Army Bomb, según la locación que tú registraste, cuál va a ser el movimiento, el color, etcétera que eh, tu Army Bomb va vale. a tener. Simplemente la Army Bomb tiene que activarse en el modo Bluetooth, queda en azul, así como parpadeando, y tú ahí lo enganchas a tu celular. Y se va a sincronizar para que obviamente pueda llevar un ritmo de acorde a tus compañeros de asiento. Nunca es bueno que todo esté, por ejemplo, rojo y tú seas el único de color blanco. No, no hace mucha gracia. Me pasó una vez como que tenía el Bomb de otro color, así como que nada que ver con todos los demás. Y como que otra chica le pasó su celular y lo sincronizó y ahí ella sí pudo seguir eh, teniendo, o sea, pudo en el fondo comenzar a hacer el concierto con el color según la ubicación en la que ella tenía. Dato curioso que me gustaría contarles, yo tengo una maldición con la coordinación de mi army bomb en los conciertos ¿a qué me refiero? cada vez que yo he querido hacer con mi celular esto de de unirlos y hacer de que el bluetooth de mi celular le dé las coordenadas a mi army bomb para que eh, use uno u otro color, nunca me resulta Nunca. Y es un atado. Así, y cuando le hago la cuestión me dice No, no, error, error, error, error, error. Adivinen quién no pudo utilizar su Army Bomb al 100% durante el último bam kong No pude utilizar los colores porque mi celular no hacía el match y fue como... Oh. Ahora vamos a hacer una comparación entre las dos, así como en vivo, entre nos. Un, dos, tres. Ya tiene el mismo ritmo. Segundo. Creo que las dos ando un poco más rápida, ¿o no? si sí, creo que la 2 un poco más rápida, vamos con el 3 No sé si es que la 3 es que anda más rápida pero quizás ilumina un poco más Y por eso se piensa que es más rápida pero yo diría que es lo mismo No, no, si sí. No, sí, la 3 es más rápida hay que decirlo Creo que la palpitación lenta sigue, es más rápida de la 2 Pero no estoy seguro así que... Ah, quizás también porque como tiene la insignia dentro hace que la luz sea más, pero yo no soy físico entonces yo no entiendo esas cosas Dice, en un lado dice ARMY y en el otro dice BTS Pero este BTS ya está con el logo nuevo Ahora vamos a ver la ARMY BOMB número 4, que no es la número 4 en sí porque es como una edición especial del Map of the Soul Así que le vamos a llamar la ARMY BOMB Special Edition Porque así es como está y así ya tiene que ir. Es un poco más... Alta, es un poco más alta que la número 2 Idiota, la estáis comparando con la número 3 Es un poco más delgada que la número 2 La Army Bomb 3 adentro tiene la insignia pero esta no tiene un insignia dentro, tiene como otra pequeña como pelotita dentro de esta cosa Más blanco, entonces esa puede ser como una diferencia obviamente muy notoria La número 3 si bien tiene el logo impreso en la parte de acá, en el lado, en el otro lado Bueno ahí dice Jungkook, pero no tiene impreso eh, ningún otro nombre Y aquí tiene el de ARMY y aquí tiene el de BTS Si vemos como la parte de arriba vemos que el pitutito o la antenita del Army Bomb es un poquito más pequeño y el de acá es notoriamente mucho más grande, fondo del Army Bomb y dentro del Army Bomb está el paquete de pilas, así que eso sigue siendo igual se los quiero mostrar bien porque va a pasar de que van a haber muchas falsificaciones en internet, muchas veces me gusta recomendar a la gente que compre solamente las tiendas oficiales o que ustedes sepan que las Army Bomb van a ser originales, porque básicamente lo que hace la diferencia muchas veces entre una army bomb y la otra es el bluetooth cuando una army bomb no trae el bluetooth ustedes van a saber el tiro que esa army bomb es falsa entonces es muy importante de que cuando ustedes la compran la compren exigen ex, exijan saber que esa army bomb tiene el, el bluetooth y tiene la opción de poder ser sincronizada con el concierto al igual que el anterior tiene eh, el botón de acá que sirve para cuando se baja, se pone en azul, eso quiere decir que está lista para buscar dispositivos de Bluetooth ya sea en el concierto o ya sea en tu casa como lo vimos con el Bang Bang Con y el botón hacia arriba va a ser simplemente la luz base de tu Army Bomb Y para cambiarle la luz base de tu Army Bomb, le vamos a apretar el botón que está más arriba y ahí nosotros vamos a ir viendo el tiempo que esta tiene Vamos a seguir con el tiempo número uno Dos super fuerte Tres ya a nivel discotec, pero cuático. O sea, de hecho, si, si se fijan en la cámara, ni siquiera se alcanza a ver el como el parpadeo. Pareciera que fuera un puro color. Después el 5, nuevamente tenemos el efecto un poco más lento. Y 3, fix como. No sé Y luego, esto para apagarlo, el botón se desplaza hacia la parte del medio. Vamos a hacer una comparación entre el Army Bomb 3 y la 4, o la Special Edition. Dale con decirle 4, Special Edition, pero estoy seguro que va a ser considerada como el Army Bomb 4, porque no creo que saquen una 4 después de que ya hayan sacado esta, porque se supone que si es Map of the Soul Edition es porque va a ser usada durante todos los conciertos de Map of the Soul. Entonces, ay, no, no sé, no entiendo, pero 1, 2, 3... Esta es mucho más fuerte. 1, 2, 3. Si bien la número 3 palpitea muy, muy fuerte, la nueva versión es mucho más. Rápida, muchísimo, muchísimo más rápido. De hecho ya como que me veo el ojo ya de estar acá la... Tipo... La diferencia es súper notoria, así que es muy cuático Yo diría, obviamente la nueva es la más que más brilla Pero me parece un poco sospechoso Que la número 1 también tenga un brillo súper grande En comparación a la 2 y la 3 Uno tiene más brillo que la 2 y la 3 Ahí está el movimiento más rápido En velocidad, la Army Bomb nueva anda mucho más rápida Pero la Army Bomb 1 no se queda atrás Ojo, también está súper, súper rápido el parpadeo Esta Armibon... Si se fijan, viene también con los logos nuevos Aquí están respectivamente Y la diferencia va a ser de que Su strap en el fondo, si bien también Está el logo nuevo, dice BTS Y al otro lado dice ARMY, es de color Plateado, y a diferencia del ARMY Bomb número 3, era de color Negro, debe ser plateado porque quizás es una Edición especial, entonces por eso esté con un color un poco más eh, Diferente, de nuevo bomb También tiene acá escrito, que no sé si se ve, pero probablemente No, porque soy una mierda de influencer y nunca se Entienden las cosas que quiero decir la Army Bomb también trae como regalo en el fondo, como por la compra de su Army Bomb. ¿Cachai? Que ahora que estoy editando aparezco como de esos infomerciales que aparecen como en la madrugada en la televisión, que es como... ¡Compre ya su Army Bomb! Por la compra de su Army Bomb, usted podrá tener absolutamente gratis una bolsa y muchas fotos. ¡Oh, Dios! Desde que he comprado el Army Bomb, mi vida ha mejorado bastante. ¡Oh, desde que tengo el Army Bomb, ya puedo salir a comprar sin ningún miedo! ¡Desde que tengo el Army Bomb, mi vida es más feliz! ¡Ja, ja, ja! Entonces, se lleva una bolsita, que es para guardar su Army Bomb Entonces está lista para poder llevar su bolsita Y esa es la bolsita que trae la Army Bomb Que está ahí, dice Special Edition Lleva ahí, la a poner acá como de... De la oreja También trae otros regalos, al igual que las Army Bomb anteriores photocards. Te vienen fotocarsillas Aquí tenemos a Namjoon Aquí tenemos a Jin Acá tenemos a Suga vídeos del universo, aquí tenemos a Jibin, tenemos a Abby, finalmente tenemos a el john Jungkook, entonces viene con estas 7 photocards que están acá, y además... Trae un código QR, que este código QR que está acá, como les he contado en otros videos, para que ustedes puedan juntar puntos en la tienda del Weaver's Shop, juntar como puntitos que se traducen en dinero, entonces van a tener un descuento. Quizás si ustedes tuviesen que elegir entre todas las cosas que pudiesen comprar, yo les recomendaría realmente poder comprar mismo. Armivo porque... es como lindo poder ir a un concierto con el army bomb y poder así como, entre comillas, darlo todo pero si no tienen la posibilidad de hacerlo, no pasa nada si ustedes tienen una versión que también es anterior, tampoco pasa nada porque lo más importante, como siempre les he dicho, es como tener esa pasión de ir a verlos gritar, llorar y pasarla bien porque yo siento que así es como todos queremos pasar en un concierto, entonces si ustedes no llegan a tener alguna de estas army bomb, no importa, lo importante es estar ahí y si no puede estar ahí Créamelo que va a llegar el día en que usted sí va a poder estar ahí. No tan solo se trata de soñar y de pensar que un día podemos hacer las cosas, sino que tenemos que trabajar muy duro y pensar positivo para que todas nuestras metas en la vida se puedan cumplir. Ese es como un pequeño gran consejo que me gustaría darles aprovechando este video que, que están viendo. Dejen acá abajo en los comentarios cuál de las Army Bomb le gusta más. A mi opinión personal me gusta un poquitito más la Army Bomb número 2 esta de acá. Me gusta personalmente más este, me gusta el hecho de que venga dorado. ¡Qué dura, niña! ¡Plateado! ¡Plateado! Y además, bomb me ha acompañado durante periodos muy importantes de mi vida, así que realmente le tengo un aprecio muy muy grande a bomb, a la bomb número 2. Dios mío, Santo se me acaba la batería, así que eso, muchas gracias por haber visto este video. Acuérdense suscribirse, activar la campanita, darle un me gusta, comentar abajo cuál fue la que más le gustó. Así que eso, nos vemos. ¡Chao, chao!